Cuerpo y alma, esto es fantástico, ya la sabes, dice Yo siento ese amor que dejaste por problemas y siento ese dolor que por dentro me envenena Y es que nena, tú eras mi luz en la arena y por qué te fuiste mi morena Último que pido, no que me olvides Hoy te lo digo, quiero tenerla Pero no quiso seguir adelante Demostrar que el amor lo puede de todo Si no eres cobarde Ahora vacío por dentro, en serio, que me siento muerto, no entiendo por qué Dejaste que todo acabara, cierro los ojos y te veo en mi cama Quiero ver tus ojos por la mañana, decirte que te amo y que me encantas Quiero morir para todo acabar, que llorando en la barra de un bar Tal vez no me toco ser tu estrella fugaz, que puede pasar, todo va a acabar Miro tu sonrisa, me va a hipnotizar, prendo un cigarro para solo volar para solo volar y hoy tal vez tú cambias, vuelva a ver otra mañana y si no ves quien te ama pues te desentender que eres mi dama y hoy tal vez tú cambias, vuelva a ver es fantástico, Lion Records, ya las sabes, que suene básico, cuerpo y alma, yeah, yeah.